Thank you. Seguidores de Opal Televisión, sean todas y todas bienvenidos a nuestro sexto capítulo del comentario de la semana que comprende entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, en, sin tantas vueltas. Como siempre, gracias por sus aportes que nos han enviado. Hemos recibido temas musicales, videos, fotografías, eh, denuncias también. Sus denuncias la pueden, la pueden alojar en nuestro WhatsApp, que está en el fanpage. Y si nos quieren enviar videos, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico televisión arroba opal punto eh, Les contamos además que um, prontamente estrenaremos un, un nuevo programa. La idea es ayudar a enriquecer eh, la información y la comunicación popular. No queremos partir antes de hacer una mención honrosa. Eh, esta semana, al inicio de semana, se, se entregó el Premio Nacional de Literatura y recayó en el poeta y escritor mapuche Elicura Chihuayla. Esperamos que esto no sea solo un acto de simbólico de justicia, eh, sino que ojalá debiera traducirse en algo que más temprano que tarde sea un reconocimiento eh, constitucional a nuestras primeras naciones. Dicho esto, amigos, eh, me imagino que recuerdan el que baila pasa, noviembre del 2019. Corrían vociferantes diciendo que eso es de fascista, que gritaban que era de fascista... Tanto fue el cántaro al agua que al final hicieron una ley expresa, la ley antibarcada dentro del conjunto de leyes represivas que se promulgaron rápidamente en ese periodo. Obviamente dirigida a reprimir las manifestaciones populares y no al, al chantaje al terrorismo empresarial de los dueños de camiones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y dónde está el ministro del Interior y de Seguridad Pública Víctor Siniestro Pérez para poner una querella invocando la Ley Interior Seguridad del Estado. Eh, las imágenes las, las vimos todos, eh, camioneros interrumpiendo el tránsito en las carreteras, con barricadas, con juerga, con música y la parsimonia de carabineros sin actuar. Ante la advertencia de que si no invocaba la Ley Interior Seguridad del Estado, eh, recibiría una acusación constitucional por abandono de deberes pero con la arrogancia propia de quienes formaban las escuelas del autoritarismo dictatorial, él responde que hagan lo que tengan que hacer. Y las policías que hicieron, protegieron y, y cuidaron a los dueños de camiones. Por supuesto, no dando respuesta a un problema de seguridad pública de estos fascinerosos dueños de camiones. Amigos, hay un tema que queremos desarrollar, eh, dada la contingencia... Bueno, un tema que se viene después de 18 de octubre, que tiene que ver con las políticas que ha desarrollado este gobierno frente a los medios de comunicación independientes y populares. El día viernes 4, en Plaza de Dignidad, a eso de las 6 de la tarde, nuestro, nuestro colega, nuestro reportero de Prensa Pal, fue detenido arbitrariamente. Eh, las imágenes se subieron rápidamente por un, todos nuestros compañeros de los otros medios que nos apañaron, que nos acompañaron. En ese momento, eh, no es el primer, obviamente no es el primer reportero gráfico detenido, sabemos que otros medios han pasado la misma situación, eh, fotógrafos también, eh, pero queremos esta vez de primera fuente invitar a Yanko, nuestro compañero, que cayó detenido el día a las 6 de la tarde de policía y fue liberado recién al día siguiente a las 2 de la tarde. Que nos cuente de primera fuente en qué quedó un proceso, sabemos que la, la detención fue ilegal, pero Yanko, bienvenido, cuéntanos amigos. Eh, nos tuviste preocupado, pero ¿en qué quedó el proceso? Bueno, antes que todo, muchas gracias Eduardo y gracias a todos los seguidores de Prensa Oval que nos enviaron muchos saludos de afecto, de solidaridad, en momentos en que uno los aprecia. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, el proceso queda de la siguiente manera. Eh... Yo fui efectivamente detenido. No quiero centrar la conversación en, en, en, en mi caso particular, sí, sí, sí, sí. Eh, pero la, el proceso opera desde que Carabineros, las fuerzas policiales militarizadas de este gobierno y de los gobiernos anteriores, eh, me toma detenido sin provocar, eh, sin haber provocación mediante alguna, ¿no? Y. Yo creo que, disculpa, yo creo que por eso se subió tan rápido a las redes. Había mucho medios ahí, era evidente, la, la imagen es absolutamente clara. Pero, ¿qué pasó contigo después? Porque la habitación creo que fue ilegal. Quedó la claro, fusión. claro. Ante, ante un golpe de, de, un, de un carabinero, de un policía. Fue el que te golpea con el co, eh, ¿no? El que me golpea con el co que se hace contratación, que valga decir que no, no cumplieron con el reglamento. Que, que los obliga a, a llevarme a hacer contratación de lesiones producto de que yo uso lente eh, normalmente, eh, cotidianamente en todo el día. Eh, ellos deberían haberme llevado y bueno me, recién, después de las seis de la tarde, que me han detenido, me, me llevan alrededor de las diez y media de la noche a la hacer lesiona, contratación, recién lesiones. Eh, pero, y, por, pero porque tú lo pediste y porque yo lo exigía además porque yo fui el quien exige que se cumpla eh, bueno hoy día o sea el, el, el día 5 sábado, sábado eh, paso a control de detención ante un tribunal donde mi bueno primero que todo quiero agradecer a todos los medios que eh, los amigos de, de Piensa Prensa, los amigos de Primera Línea, el Radio Plaza de Unidad, de Frente Sin Rodeo. Disculpe si me. me, me nos no perdemos bueno, mucho, ¿no? Son muchos medios que nos apañaron, que necesitan abogados, que necesitan, que necesitan, que podemos ayudar. Eso lo vamos a agradecer. Y tampoco, Yanco no fue el primer reportero que ha sido detenido. Han ha habido casos mucho más graves, además, especialmente los fotógrafos que trabajan solo. Eso también han tenido daños oculares, también ocurrieron después del 18 de octubre. Absolutamente, y previamente también, sí, en, en sea, los gobiernos de la concertación Queremos representar también. esta entrevista a todos los medios populares y también en regiones, amigos. Por eso también existen medios poblacionales, es porque hay una escasez de, de información. Y necesidad. necesidad, además. Y cuéntanos qué pasó en el proceso, bueno, tales... en, después de haber pasado la, en, en cala, de calabozo <risa> en calabozo, <risa> eh... Eh, me llevan al tribunal, me enfrento ante un fiscal, eh, acusador, que su único medio de prueba es el parte policial. ¿Y él parte... Le tienen que creer a ese parte? No necesariamente. ¿Ya? El fiscal debería indagar. Ah, okay, okay. O sea, en estricto rigor hay un fiscal que no hace su trabajo. Que no indaga. Yo no conocía al. O sea, no conozco al fiscal. Al fiscal lo conozco a otra, mediante una pantalla. Eh, porque. Fue pues, temático el, el exactamente en el tribunal. Entonces, el, el fiscal no hace su trabajo. Además, mandan una abogada de eh, la, la Intendencia de Santiago para hacerse parte del proceso eh, de la, del lado acusador, donde yo supuestamente. Se, en el parte indica que yo soy sorprendido lanzando piedras y eh, objetos contundentes para herir o, o matar simplemente a un agente del Estado. Incluso hay una, una imagen que nos enviaron de una torre de arriba de un edificio. Así es. Y, y ves, se ve todo el amplio la explanada de, de frente a la, a la explanada de Teatro Uncidad de Chile, que ahí fueron los que detuvieron, ¿no? Y no se aprecia en ningún momento, tú estabas con tu cámara en tu mano, o sea, y estaba escrito así que tú lanzaste piedra. Ah, tú. Exactamente, ese, ese es el parte policial. Bueno, y como te decía, hay un hay un, hay un un fiscal que no hace su pega, no indaga. En muchos casos más. Lo que, parece, eh, lo que hace es simplemente decir, va a, eh, a al control en tribunal con la justicia y me acusan de esto, digamos. Eh, afortunadamente y siguiendo con los agradecimientos a la gente del, del CODEPU eh, y a mi abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular eh, afortunadamente conocí, eh, Rodrigo Román presenta como medios de, de prueba eh, unos videos que el magistrado eh, los ve e inmediatamente cambia su actitud y, eh, y le dice al fiscal que evidentemente ahí no se aprecia ninguna de las cosas que eh, narra este parte policial porque ahí viene lo increíble entonces el fiscal en, con, con tal de sostener su posición que no indagó que no hizo su pega simplemente es un fiscal que no hace su pega eh, insiste y que claro, efectivamente, en esas imágenes, cuando soy tomado detenido por cuatro o cinco policías... Tú seguiste grabando, además. Y, también, y, yo, segu seguí grabando, y yo seguí grabando, como, como lo dice la, la escuela, digamos... Eh... <risa> <risa> <risa> <risa> Ordenados, Ordenados. Y vamos sacando. Vamos vamos no me pegó. No me pegó. Oh, no. no me oh. con todo no. No ¡Me anda pegando ando, me ando! ¡Me ando! ¡Es prensa! ¡Me prensa. ¡Me ando! ¡Me ando! ¡Me ando! ¡Me ando! En que pues, yo podría haber estado previamente arrojando piedras y, eh, y que... especulando y jugando con, con la imaginación eh, bastante amplia de, de, esto, de estos personajillos, ¿no? Eh, la, la, la, la jueza... Tú vas a seguir una acción judicial. Sí, sí, efectivamente. Una vez que la jueza dictamina y dice que eh, la detención es arbitraria e ilegal, eh, Rodrigo Román, mi abogado, o el abogado de, de, de, de, de Opal, de, eh, de, y de y de muchas causas, por ¿tubino? cierto, ¿tubino abogado además que se, se, oficia, se ofrecieron, ofrecieron que que permanentemente el... a, a ayudarnos. Sí. Eh, una vez que esto ocurre, eh, Rodrigo Román advierte que va, va, se va a presentar una querella, eh, porque creemos que aquí no solo hay una mentira por parte de eh, agentes del Estado, como la policía, eh, sino que además, o oh, no sé si la policía, puede ser la policía, porque yo creo que esto no es, no es, no es un caso aislado, ¿ah? yo no, no, no, no, no, no vamos a levantar esa tesis, pero creemos que sí unos funcionarios se prestaron como agentes a mentir descaradamente, a engañar a otro funcionario público como el fiscal, que a rajatabla quería eh, que nosotros como, como medio popular y de clase eh, fuésemos amedrentados, porque no creemos que esto es que es una, una casualidad, creemos que esto parte y sí. es parte de una lógica y una política de amedrentamiento. Mira, uh, después del, del mes de mayo, más o menos, comenzaron a cambiar los salvoconductos. Se le empezó a restringir a ciertos trabajos que no eran esenciales y uno de esos fue la prensa. Eh, recuerdo claramente que se le dijo a cierta prensa se le entrega salvoconducto, a otra prensa no. Obviamente la prensa institucionalizada, la, la, la prensa que, que tiene una iniciación de actividades, se le va a entregar salvoconducto de uno en nocturno. Y la prensa independiente, todos nuestros compañeros que nombramos, nosotros también, eh, no somos eso. Y se nos vetó, se nos censuró. ¿Alguien nos quiere censurar? ¿Por qué nos quieren censurar? Eh, sintieron la prisión después del 18 de octubre. Eh, fuimos, fuimos, fuimos todos, no solamente fuimos todos. Importante la información. La televisión quedó desprestigiada. Es eh, un, un, un ejemplo muy presente. Va a pasar el lunes, martes, todos los días. Existe una cadena nacional que no se nos anuncia. A eso de las 2 de la tarde, más o menos, la hora de la noticia, habla Viñera. Y todos los canales abiertos de las noticias que tenga interrumpe y siguen esa cadena. No se canta la canción no nacional, no se pone una música de fondo, no, se interrumpe y se hace. Esa es una política que se viene haciendo hace mucho tiempo, eh, no hace mucho tiempo, eh, más o menos un mes, pero todos los días, ojo con eso. Y por eso te pregunto, ¿existe censura? ¿Por qué y para qué? Más o menos se explica y más que hablar de una censura porque nosotros no tenemos censura, nosotros no ellos, nos... ellos pretenden <risa> censurarnos <risa> pero nosotros no nos sometemos a, a esta censura. No, no solo nosotros, vuelvo a insistir, esto, esto es, son todos los medios populares, los que, los que están en la calle en el día a día, en la olla común, en en, en, en, pla, en el, plaza de la, la dignidad y en toda la, en todas las plazas de la dignidad que están en todas las regiones regiones, Capitales regionales y capitales de provincia y pueblos que, que, que hay algún medio, o incluso hay una persona con un teléfono móvil que graba y comparte con los medios populares esa grabación. Pero también a veces la, la, la prensa y la, la televisión a veces nos roba la imagen. Muchas bueno, veces nos han robado imagen. O imágenes. sea, no, <risa> no, no, no, no solo sirve, una <risa> vez, cada vez que les sirven nuestras imágenes, sin avisarnos, sin pedirnos permiso, están robándonos nuestras imágenes eh, porque es falso que porque esté en Facebook eh, es libre no nosotros tenemos nuestras imágenes responden a, a cierta normativa de Creative Commons que lo que implica es que no son para uso comercial, comercial. nada nada eh, de nosotros para uso comercial. y cualquier informativo de nuestro país eh, tiene Responde tiene auspiciadores y responde a los intereses de los auspiciadores, por supuesto. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, lo que importa hoy día o el mensaje o el aprendizaje que hemos, te, hemos, hemos obtenido, yo creo, Eduardo, que pasa porque eh, los medios de, medios de comunicación e información o contrainformación popular eh, si nos ponemos a nombrar va a ser muy larga la lista y no queremos ser injustos además en dejar a nadie afuera. Una orfandad con los fotógrafos. Los fotógrafos, ellos, ellos más que nosotros, ellos trabajan a veces muy, muy solos y están expuestos y, y nosotros a veces andamos un poco apañados, digamos, andamos acompañados y tenemos respaldo. Todas las grabaciones han sido de nuestros propios colegas. Eh, aquí, hoy tú vas a Plaza Dignidad, el día viene o el viernes pasado, todos los viernes, no vas a encontrar un uh, canal 13, televisión, no lo vas a encontrar, no va a haber un móvil como antes por ahí cerca, no va a estar. Las informaciones que llegan a los canales de televisión son por las cámaras de vigilancia y las cámaras del tránsito. Ese es su. Y curiosamente, se la entregan, son, <risa> son gastos públicos que se lo entregan a canales privados. A canales privados, sí. Eh, lo que deja mucho por pensar, ¿no? Un reconocimiento amigo eh, fue la detención de nuestro compañero Yanko, sabemos que habido muchas otras detenciones, eh, no somos la panacea ni mucho menos, a lo mejor tenemos una gran cantidad de sintonía, de seguidores, como muchos otros, a lo mejor porque tenemos más tiempo nada más. Pero es circunstancial. Pero es circunstancial nada más. Nada. Queremos agradecer a todos nuestros medios que sin sí, ponernos de acuerdo hemos estado en muchas otras ocasiones apañándonos y acompañándonos. Y, así, y esa es la forma, ¿no? no tenemos otra. Así que el agradecimiento de ellos. El agradecimiento también a nuestros seguidores que nos empezaron a escribir. No se imaginan eh, la cantidad de mensajes de nuestras plataformas. Agradecido absolutamente. El compañero está bien. Eh, seguiremos. Si sí. Lo único que... que tenemos un, un, una palabra. Eh, no, no tenemos por qué rendirnos. Y rendirse no es la opción. Eso. Ya conmigo esta ha sido... En nuestro comentario esta semana en aquí. Gracias Yanco a ti Y qué bueno que estás de vuelta con nosotros Y saldremos la calle nuevamente Si sí, para eso estamos Esto ha sido Sin sí, no tantas vueltas